Todos los aquí presentes habéis aceptado someteros a una prueba de ADN para conocer vuestros orígenes genéticos más ancestrales. Es hora de que conozcáis los resultados. Julian Yanchi, Rita Lora, Joaquín Calderón, Natalia Lacunza, Jorge Troman, Javier Solano, Belén Galindo, Steven Wu. Dejad que os muestre algo. ¡Wow! ¡Ostras con la tecnología! En la mesa hay un puntero láser para cada uno. Os voy a pedir que lo uséis para señalar en el mapa de dónde creéis que son vuestros antepasados. Yo soy de ahí seguro. Fijo 100%. Os veo muy confiados. Mirad de nuevo el mapa. Pues bueno, sí. Entre nosotros hay cuatro personas que descienden de Asia. ¿Quiénes creéis que pueden ser? Joder, dos están claros, ¿no? Sí. <risa> Efectivamente, habéis acertado. Sin embargo, tú, Steven, además tienes ascendencia en América y tú, Yorick, en Turquía. ¿Turquía? Igual, igual eres un emperador. Sí, sí, sí. sí. Tiene porte de emperador, de ¿eh? De Sí, sí, parece, sí sulimán. parece sulimán. Los puntos asiáticos restantes pertenecen a Joaquín Calderón y Belén ¿Serio? Calderón. Pasemos a África, la cuna de la civilización. Pues yo no veo ningún punto en idea, ¿eh? Sorpresa. Lo cierto es que tu ascendencia proviene de la otra punta de África, la zona de Kenia. El punto del norte de África pertenece a Joaquín Calderón. Oye, qué curioso, ¿no? Asiático y africano. Vale, vale. director de cine. director de cine. Tomo nota, tomo nota. El punto restante pertenece a Javier Solana. Bueno. Ahora entiendo tu afición por los toros. Es que tú eres del cuerno de Etiopía. Toca ahí. Solo el derecho, ¿eh? En la parte de derecha, el cuerno de derecho. ¿A quién creéis que pertenece el punto situado en la zona franco-alemana? Franco-alemana. hombre, si me ves a mí, diré para pero. Es verdad, es. Pero Yo creo que. Sí. Alto, rubio y así. El Rusia. hasta ahí ya llego, pero. Respuesta correcta. Julian tiene una importante Ajá. presencia franco-alemana en su mezcla genética. Igual que Belén, y que tú, Natalia. No, oh. <risa> ya sabía wow. yo que algo había por ahí. ¿Y bien? Sí, sí. ¿Qué conclusiones sacáis de este experimento? Realmente somos ciudadanos del mundo y que en la variedad está el gusto. Qué tía, qué bien lo ha dicho. Sí. <risa> si todo el mundo pudiera, pudiera conocer tanto, pues habría muchísimo menos problemas. Es como una manera de, de desmontar totalmente como esa construcción erróneamente construida, ¿no? de diferenciarnos y tratarnos diferentes según nuestra procedencia. Al final todos somos iguales, la piel, el lugar, es una carcasa que todos tenemos, que te puede diferenciar por fuera, pero lo importante es lo de dentro. Si echamos la vista atrás, todos probablemente venimos de todas partes, nadie es del lugar donde está.